El próximo 28 de abril presentamos en AMBIER el proyecto Transición Energética, una aventura en la que mostraremos cómo las medidas tomadas en los últimos años por el Estado español contra las energías renovables nos conducen a una situación insostenible económica y medioambientalmente. Los principales referentes de nuestro país en economía, en medioambiente, en ingeniería, en salud, en agricultura, en derecho, nos ayudarán a alcanzar nuestro objetivo. Terminar con los increíbles abusos que se producen en el sector eléctrico y sentar las bases de un nuevo modelo energético. El 28 de abril, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, empieza un viaje inédito en el mundo. ¡No te lo pierdas!